La historia en la conciencia americana Preocupaciones por la originalidad La originalidad es aquí una de las mayores preocupaciones de la cultura en América. Preguntas sobre la posibilidad de una literatura, una filosofía o una cultura americanas son el más claro índice de esta preocupación sobre la originalidad americana. ¿Originalidad frente a qué? Originalidad frente a Europa, frente a la cultura occidental. Sin embargo, la palabra frente resulta demasiado fuerte para lo que en realidad se quiere expresar ...en esta originalidad, aunque se usa la palabra frente, más bien debería decirse ante, más que enfrentarse o ponerse a Europa o la cultura occidental, lo que se quiere, lo que se busca es el reconocimiento de esta, el reconocimiento por parte de la cultura occidental de que existen otros pueblos, los pueblos del continente americano que también hacen cultura, que poseen una cultura pero en una cultura cualquiera, no una cultura sin más, sino cultura occidental, es decir, cultura europea. La preocupación por la originalidad de la cultura en América es así una preocupación que tiene su origen en un afán de reconocimiento, el que puede otorgarle la cultura occidental al quehacer americano. La originalidad no es entendida como la creación de algo único, especial, ajeno, irrepetible. No se busca lo distintivo para enfrentarlo a algo, sino para colaborar con algo. Se busca la diversidad, pero en función con un todo del que es parte. Ese todo lo es la cultura occidental, de la cual sabe parte el hombre de América. El americano, al preguntarse sobre la posibilidad de una literatura, filosofía o cultura americanas originales, solo hace función con lo que la palabra original expresa en su sentido más lato, el lugar de origen. Una cultura original por su origen, por el hombre o pueblo que la expresa, pero no por la forma de expresión, que ésta debe ser la propia de la cultura, la que sabe parte, la cultura occidental. Por ello, la pregunta sobre la posibilidad de una cultura americana será más clara en lo que la misma quiere expresar, y se expone en otros términos. La pregunta más bien sería en torno a las posibilidades o capacidades del hombre americano para participar activamente en la creación o recreación de la cultura occidental. El hombre americano se pregunta sobre la posibilidad de participar en la cultura occidental en otros términos que no sean los puramente imitativos. No quiere seguir viviendo, como diría Hegel, a la sombra de la cultura occidental sino participar en ella. Es esta su participación la que debe ser original. Esto es la participación propia del hombre originado en América. La del hombre que a partir de unas determinadas circunstancias que le han tocado en suerte interviene en la elaboración de la cultura que considera como propia, aportando a la misma las experiencias que ha originado su situación concreta. Es la preocupación del hombre que quiere ser algo más que el reflejo o eco de una cultura, la del hombre que quiere ser parte activa de la misma. Esta preocupación se hace patente en el nacimiento mismo de la lucha por la emancipación política de América respecto a sus metrópolis en Europa. La separación, la ruptura, no viene a ser sino el resultado de la incapacidad de las metrópolis para reconocer a sus colonias capacidad para participar en una tarea que debía ser común al imperio. Los emancipados americanos, solo ante la incomprensión europea, se ven obligados a romper con las madres patrias. La rebeldía no es contra la cultura de que saben hijos, sino contra el tutelaje que en nombre de la misma se quiere imponerles. Rotas las ligas políticas, la gran preocupación americana girará en torno a la capacidad de los americanos para incorporarse a la cultura occidental, dentro de otra situación que no sea la de subordinados independizados políticamente aspiran a participar como pueblos concretos en la elaboración de la cultura occidental. Ahora bien, ¿cómo es que se puede participar en esa cultura en otra forma que no sea la de subordinado, reflejo o eco de la misma? Siendo originales se contestan. La originalidad es aquí el rasgo característico de la cultura europea, señalan nuestros emancipadores culturales en América. La originalidad es el único rasgo que debe ser imitado por América. América debe imitar a Europa en esa su capacidad para ser original, esto es, en su capacidad para enfrentarse a su propia realidad, para tomar conciencia de sus problemas y buscar las soluciones adecuadas. Es esta capacidad del hombre europeo la que ha originado la cultura europea. Es lo que ha faltado al americano, que se ha empeñado en repetir, copiar civilmente los frutos de la cultura europea, en lugar de copiar el espíritu que los ha originado. Y la imitación de esta originalidad no puede ser vista en modo alguno como ruptura con la cultura en la cual se aspira a participar. No, lo que se trata es de adaptar este mismo espíritu que ha hecho posible la ciencia en Europa y la en América. Una ciencia que, al igual que el espíritu de originalidad europeo, habrá de ser común a la América y a Europa, esto es, al mundo occidental de que ambos son parte. Es más, lo que Europa espera de América no es limitación servil que no aporta nada, sino la colaboración que solo se puede ofrecer si el americano aplica a su realidad el mismo espíritu que en Europa ha puesto al europeo y que ha dado origen a la llamada cultura occidental. Solo en esta forma, considera el americano, América podrá participar en la elaboración de la cultura occidental como un igual entre iguales. Solo imitando su espíritu de originalidad e independencia, y no los puros frutos de ese espíritu, es como América podrá ser algo más que una sombra, un eco o un reflejo de Europa, una colonia del viejo mundo. Hasta ahora los americanos no habían hecho otra cosa que copiar servilmente los frutos del espíritu de originalidad e independencia europeos, en lugar de adoptar ese espíritu para crear sus propios frutos frutos que serían a su vez una aportación a la cultura que es o debe ser común a europeos y americanos. Ahora bien, el reconocimiento de la capacidad del hombre americano para colaborar en la elaboración de la cultura de que es parte, solo habrá de venirles si demuestra a Europa que posee su espíritu, ese espíritu de originalidad e independencia. Solo entonces y no antes, Europa aceptará o solicitará la colaboración de América. Sin la adopción de ese espíritu, América no podrá ser sino una colonia, la fuente proveedora de materias primas que la ciencia europea, aplicando su espíritu, transforma en instrumentos para la felicidad de sus hombres. Lo que aquí se dice sobre la cultura en general, será también válido para aspectos de la cultura en particular, como los políticos. Ideas como la de independencia y soberanía nacionales, tendrán su origen en las ideas que en ese sentido, han esgrimido a los pueblos occidentales en sus relaciones con otros pueblos. Los grandes procesos de la emancipación política, mental y cultural de la América enalbolarán frente al mundo occidental el espíritu de independencia que éste ha hecho patente frente al mundo. Es este espíritu el que importa asimilar y no sus frutos. Estos, los frutos, se darán por añadidura si asimila su espíritu. En la América de origen sajón, la asimilación de este espíritu y por ende la inmediata incorporación al mundo occidental, será fácil, casi natural. No así en la América de origen ibero, que tropezará con obstáculos internos provenientes de su propia formación cultural y con los obstáculos que le pondrá el mismo mundo occidental que le sirve de modelo. Así, la tarea principal necesaria para la incorporación de los pueblos americanos al mundo occidental estriba en la asimilación del espíritu de este mundo que se hace patente en las ideas de originalidad, independencia y soberanía individual y, o nacional. Lo otro, los frutos de este espíritu en el campo cultural, social o político, se dará por sí solo, como expresión de ese espíritu. Sin embargo, no todos los americanos lo entienden así, sino muchos los que se empeñan en imitar, copiar los frutos de ese espíritu occidental. Imitación estralógica que acabará fracasando, ante una realidad para la cual esos frutos no han sido creados, imitación que será patente en la adopción de sistemas políticos, constituciones, legislaciones, orden social, estilos artísticos, sistemas filosóficos, etcétera, etcétera. La resistencia de la realidad americana a someterse a formas que no tienen su origen en ese espíritu de originalidad e independencia será vista bajo signos negativos, con los signos de inferioridad con que el mundo occidental ha caracterizado. A los pueblos primitivos, razas inferiores o naturalezas inmaduras. Primitivismo, inferioridad, inmadurez serán los calificativos que se dan a sí mismos a su cultura y a su tierra. Estos americanos empeñados en ser una réplica de Europa, del mundo occidental, empeñados en imitar los frutos de ese mundo y no en asimilar su espíritu. Es en estos americanos en los que se hará patente la idea de estar fuera de la cultura. Fuera de la historia, fuera del humano. Para estos hombres lo importante son los frutos y no el espíritu que los ha creado. Por ello, fuera de los frutos creados por el europeo occidental, no hay cultura ni historia ni humanidad. Partiendo de este punto de vista, América no puede ser otra cosa que expresión de la barbarie, los confines de la cultura y, y sus hombres, si son nativos, serán bárbaros, salvajes, primitivos. Y si son originarios de Europa, desterrados, expulsados de la cultura, la historia y la humanidad.